Hola, te damos la bienvenida a este nuevo video. Hoy conocerás con Steffi Serge un componente eléctrico muy importante, el cual es el fotorresistor. Buena suerte. La palabra fotorresistor está compuesta por la palabra foto que significa luz y la palabra resistor que significa resistencia es un componente eléctrico cuya resistencia interna se modifica al variar la luz que llega al componente. Existen fotoresistores con coeficiente positivo, es decir, que entre más luz reciba aumenta su resistencia, y otros fotoresistores con coeficiente negativo, es decir, que entre más luz reciban disminuye su resistencia. Comúnmente se utiliza para medir el nivel de luz tanto en ambientes interiores como en exteriores. Por ejemplo, si tengo un fotorresistor en la casa de Steffi, lo podría configurar para medir la luz que entra a su hogar y si está muy oscuro, se encienda los bombillos. Si entra mucha luz, ¿qué crees que podríamos hacer para solucionar este problema con un fotorresistor? Correcto, podríamos configurarlo para que se cierren las cortinas si está entrando mucha luz. Su símbolo se puede observar en la siguiente imagen. Ahora averiguaremos si este fotoresistor es de coeficiente positivo o de coeficiente negativo. Para esto necesitamos medir la resistencia del fotoresistor, así que utilizaremos nuestro multímetro. Conectaremos el cable negro donde dice COM... Y el cable rojo donde está el símbolo de ohmios para medir la resistencia. Encendemos nuestro multímetro y giramos la perilla hasta donde dice 20K de la sección de los ohmios, lo cual indica que mediremos resistencias hasta 20 kilo ohmios. Colocaremos una punta de nuestro multímetro en cada uno de los terminales del fotoresistor para medir su resistencia. Vemos que la resistencia del fotoresistor es de 6.70 kΩ. Ahorita, si obstaculizamos la luz que llega al fotoresistor con nuestro dedo, vemos que su resistencia aumenta, lo cual nos indica que es un fotoresistor con coeficiente negativo. Vemos que nuestro dedo hace que la luz no llegue al fotoresistor, causando que aumente su resistencia. Si alejamos nuestro dedo del fotoresistor, llega más luz y disminuye su resistencia. Deseamos que te hayas divertido mucho y te esperamos en el siguiente video.